Te saludo nuevamente desde Crescante y hoy vamos a hablar de algo que de repente surge en, en nosotros a través de procesos de algún momento en particular. Es decir, cuando nos cae el 20, cuando nos damos cuenta o una herramienta como nosotros la llamamos en coaching que se llama Insight. ¿no? Y es eh, cuando percibimos un aprendizaje de una situación que nos pudo haber ocurrido en el pasado. Reciente, en el pasado mediano o en el pasado a largo plazo. El darse cuenta es como un botón de activación de nuestra conciencia que lo utilizamos en el proceso de coaching para eh, eh, reflejar una situación que haga que el coach el coachee, eh, tenga una conciencia acerca de alguna situación. El aparecimiento de este insight viene lleno desde, de psicología humanista, ¿no? Normalmente viene de la fenomenología, es decir, de una serie de cuestiones que generan la conciencia a través de un suceso o experiencia. Normalmente la corporalidad, el habla, la semántica o la emoción, las, eh, el, el tono de voz, en conjunto todo este proceso de... Darse cuenta o de insight está dotado de potentes eh, significados para la persona que, eh, que cae en este darse cuenta. Nosotros en coaching lo usamos mucho para ello, pero si tú te preguntas el para qué de las cosas y empiezas a ver si hay situaciones que has generalizado que has estado manejando de manera repetitiva y te empiezas a preguntar para qué qué requieres aprender seguramente vas a encontrar algunas respuestas que te hagan caer en esta conciencia eh, qué es lo más interesante de estas pues es los significados que tienen para nuestra propia conciencia y nuestro desarrollo es decir reflexionar ver el aprendizaje nos ayuda a trascender la situación, a saber y conocernos mejor. Platícame, ¿tú cuántas veces te has dado cuenta o has incurrido en algún tipo de insight sobre alguna situación en la que has estado expuesto? Si te gustó el video, dale like y nos vemos pronto.